bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. Bueno en este video gente ustedes conocen esta tablet y yo creo que no me estoy equivocando y les voy a enseñar gente cómo eliminar la cuenta de Google. Es fácil gente es un método muy simple y rápido. Primero hay que conectarse a Wi-Fi o si tenemos un chip con internet es mucho mejor gente ya que es de acuerdo a la velocidad el video también. Por ejemplo yo me voy a conectar acá gente. Amigo Wi-Fi. y nos vamos a conectar listo gente una vez que estamos conectados vamos a ir hacia atrás y acá en la pantallita nos vamos a ubicar en esta parte y vamos a seleccionar gente con un dedo la vamos a seleccionar y ahí te va a pedir que selecciones verdad vamos a seleccionar la parte y en la parte de arriba te da la opción compartir Entonces compartir lo das por mensajes gente listo acá te, a, es que, te parece números mucho mejor, yo lo voy a poner mensaje nuevo y arriba voy a poner un destinatario, en este caso lo voy a enviar un mensaje al 123 y en la parte de abajo voy a ingresar el mensaje, gente. Listo acá, en este caso vamos a borrar este mensaje, gente, que tenemos acá. Vamos a borrar esto y vamos a enviar YouTube. Punto com gente, listo ahora si sí, lo enviamos y automáticamente te va a abrir gente algo así, lo das ahí y te va a llevar a Youtube gente listo, ahora si sí, estamos acá en Youtube vamos a dar a la personita de arriba y acá configuración acá nos vamos a dar cerca de política o, o condiciones vamos a dar cualquiera gente, nos va a llevar a Google Chrome aceptamos y continuamos siguiente no gracias Listo, ya nos había tu Google Chrome, gente ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a buscar la siguiente página que sería GSM Neo FRP. Buscamos Acá nos aparece una opción, gente En esta página nos aparece frp Lo damos en el primero Esperamos que cargue entonces Es una página de los cracks de gcmneo, gente Esperamos que cargue Ya que mi internet está un poco lento Vamos a esperar nada más, tener paciencia Y nos va a abrir un menú, gente en este caso nos va a abrir un menú como si fuera unas aplicaciones en nuestra pantalla Listo, lo vamos a dar acá en ajustes Una vez que estamos ahí lo vamos a dar acá donde dice seguridad y ubicación Listo gente, ahora sí vamos acá a la opción fijar pantalla Listo, una vez que estamos acá lo vamos a activar esta opción Y en la parte de abajo nos aparece la opción bloquear dispositivo y quitar fijación Lo vamos acá y acá nos va a pedir un patrón, gente. vamos a colocar una L, continuar, confirmar, listo, una vez que hemos hecho ese proceso gente vamos a volver hacia el inicio de nuestro nuestra tablet, vamos a cerrar todo esto que hemos ingresado y vamos a comenzar a configurar, acá por ejemplo vamos a dar en comenzar, aceptamos, y acá sí hay que tener conectados a wifi porque si no no nos va a funcionar gente para que se nos reconozca lo que el proceso que hemos hecho. Ahora vamos a dar acá en... Vamos a esperar un momentico. Ahí nos va a decir que copiar datos. Vamos a ir no copiar. Ahí es donde nos va a comprobar la información gente de la tablet y lo vamos a colocar el patrón. Listo, como ustedes pueden ver, normal está avanzando los pasos. Y en este caso, eso sería el método para quitar lo más rápido que podamos la cuenta de Google de este tablet de, del estado. Una cosa más, al finalizar todo este proceso, tienen que quitar el patrón para que no tengan ningún tipo de problema, gente. Vamos a volver a confirmar. A ver, en este caso no hemos puesto un bloqueo, lo vamos a cambiar, gente. Lo vamos a omitir acá. Omitir aceptar y continuar siguiente y eso sería todo Ahí ya tenemos la tabla desbloqueada